El equipo humano de Mena Corriduría de Seguros desea a todos los ampedreños, marbelleros, clientes, amigos y todos los que nos visiten por estas fiestas navideñas, la mejor de las felicidades, que lo pasen bien junto a sus familias y que se olviden de todas esas cosas que nos preocupan durante todo el año. Que estos días son para disfrutarlo y recuerde, si bebe no conduzca. Que tengan unas felices fiestas y un próspero año nuevo.